Buongiorno amici <risa> El giorno de hoy Un allenamento delicioso Un allenamento para meterte en forma Si tú ancora no seas inmenso en forma El giorno de hoy Andiamo a tonificar Le gamba, le brazos, el abdomen todo el cuerpo. No te espaventare con el cuerpo de eso de leño Que es pesante Pero el giorno de hoy ya hemos bisoño de de dos manubri, un peso. Si tú no hay el manubri, prende un árbol, un prende una confección de agua. O si no, la próxima vuelta lo fai con, con el peso. Da Pablo, el día de hoy vamos a iniciar. El, voy a hacer un circuito con nueve ejercicios para meterte en forma. Vamos a elaborar 35 segundos de o de, de, de, de esfuerzo, con 15 segundos de recupero. si tú prendes un poco, un gocho de aire y te mete en forma. ¿Cuándo? Ahora. Mira, comando del inicio a la fine. Okay, se inicia, se inicia. Voy a colocar mi timer. Mi, ¿dónde time, do, el peso? ¿Dónde el peso? Que yo lo veo. Okay, guárdalo acá. Guarda el peso, guarda el peso. Guarda el peso. Pues tengo este leño. Este leño próximamente paró un entrenamiento con un, con un peso de árbol. <ríe> con un peso de árbol. Okay, vamos a a movernos, a movernos, qué? Okay, vamos a iniciar, vamos a iniciar, vamos a iniciar vamos a iniciar, gamba, glúteo, abdomen, todo el cuerpo ok, prepárate, Prepa 3, 2, 1, vía 4, 3 vamos a iniciar con un poquito de jumping ya. jumping jack, jumping jack, jumping jack, ¿sí? eh, sale el batido cardíaco en nuestro cuerpo, ah, cuerpo bello, cuerpo en forma abro, abro, abro, abro, toco, toco, toco, toco, guarda, toco, toco. Una piccola pausa, 15 segundos. Adesso vamos a entrar con, con un ejercicio de corda. Vamos a, a imaginar que habíamos la corda. No la he portado. Si tú no te da va bien. Luego la prende. Vamos a a saltar la corda, la corda la corda salta en punta, en punta, en punta Continua, continua con la corda, continúa, continúa. Ok, a eso. Vamos a entrar con el peso. ¿Qué okay, vamos a hacer? Voy a el peso, su, y vado dietro. facho a fondo y en dietro, a fondo en dietro. Ok, prendo el peso, su, dietro. Ok, yo, guada, ven el peso, esquina directa. Salgo. Ok. Ta. Ta. Ta. Su. Un poco de coordinación, ¿no? Ta. Ta. Ta. El peso puede ser variable. Tú prende lo que voy. Ta. Ta. Ta. Ta. Su. Ok. Ta. Aterra. Ta. Su. Ok. Perfecto. Cambio, cambio, cambio. Cambio, cambio. Cambio, cambio. Dónde le castañe. Dónde le castañe. Ta. Ok. Ta. Sí. Aterra. Su. Aterra. Su. A aterra su aterra su aterra su aterra su aterra vamos a hacer un ejercicio para el abdomen habíamos bisoño de del tapetino Prendo un peso. Dirito el pie. Ah. Guardo un punto fijo. Vamos. sí nuestro próximo vamos a hacer un ejercicio pero el dorso pero el dorso posiciones posiciones posiciones guarda la paz pardo de frente pie directo su su su su, su. di questo cambiamo vamos a taparlo un piola, avanti avanti Prepárate, prepárate. Va, sí si va. Avanti. Questo prossimo. prossimo. In ginocchio, in ginocchio. In ginocchio. In ginocchio. Ta, ta, salto, e scendo. Ta, cambio. Salto, e scendo. Ta, ta, ta. salto, e scendo. Cambio. Ta, ta cambio ah, ah, ah, ah, ah, uh, uh, uh. vamos vamos vamos vamos a hacer elevaciones frontales uno dei bicipiti frontale uno dei bicipiti frontale bicipiti bicipiti frontale bicipiti frontale pausa, pausa, pausa ¿Cuál vamos a hacer? vamos a hacer plan, plan, plan plan paso un pole de castaña me fanno male me fanno male la castaña me fanno male ok, plan directo uno, cuesta plan no, es plan, es plan, solamente puesto basta solo puesto basta solo puesto sin zafarte male Respuesta al peso, cuerpo directo, Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Uf. <risa> <risa> Oiga, eh, a ver eh, eh, eh, eh, Fan mal de castañas, mal. Ok, guarda. Uno, dos. Eso. Uno, da. Y Uno, uno. Y Uno, uno. Y es Esto lo vamos a repetir tres veces. Da. Toco. Uno. Toco. Y Uno toco, descendo, uno, toco, descendo, uno, ah, ah, no te puedes fermar, no te puedes fermar, ser una persona fuerte, vas a ver grandes resultados, ok, nuevamente, vamos a iniciar con jumping jack, jumping jack, si va, voy a meterte en forma, voy a tonificar, voy a sacar el, el músculo que lleva dentro de ti pero que está en nascosto debes hacer este ejercicio, Fíne la fíne. hidratarte, hidratarte, avanzar el consumo de licores aunque de grasa, ah, fuma menos, fuma menos, alzate del divano, sin excusa, soy una persona vincente, vincente, vincente ah, ok pausa, ¿Cuál continúa, continúa la corda. la corda, la corda, la corda, la bendita corda, la bendita corda, la corda, la corda, salta la corda, mueve los brazos. ta, coordina, coordina, coordina, Sí, sí, sí, sí. Tú no puedes la foresta, Nesudo me interrumpe, de ninguno. No, no. ah, resiste. Eso es. Continua. Continua. si sí, me piace. Me piace. Me piace. Vamos. fuerza, fuerza Sí. Sí. Ah, resiste. Sí. Sí. Corda. Corda. Ok. Prendo el peso. Prendo el peso. Lo voy a hacer de este lado, así. Guardatela. La posición. La postura. Ok. Se va. Se va, se va. Se va. Va, aterra. Ta. Su. Y siendo. Va. aterra, Aterra. tierra, un poco de coordinación. Ta. Ta. Un poco de ritmo. Ta. Ok, aterra. Ta. Esquina directa. Ta. Sí. Si. ¡Tra! ¡Sí! A terra. ¡Tra! ¡Sí! fuerza, ¡Vamos! ¡Sí! Uh. ¡Madre de Dios! ¡Se siente! Se ¡Ah! ¡Tú tocas este esfuerzo vendrá vendrás pagado! ¡Tú tocas este esfuerzo vendrá vendrás pagado! Resiste baby ¡Ok! ¡Prendo! Ah. no era así, così. Ecco. Ok. Pero. Ah. Ecco ahí. No me son si me sonó el vamos a lo pasamos viendo. Va. Continua. Ah. Si me sonó el Va. Ah. Ah. Va. fuerza. ¿Cuál continúa? ¡Abdomen! ¡Abdomen! ¡Abdomen! ¡Abdomen! Vamos. Voy a hacerlo de frente. De frente, de frente. Mira, míralo. Vale, continúa, míralo. si, Sí, sí, sí. sí. sí. sí. sí. forza forza forza forza forza oh mi faccio male mi faccio male con questo con questa castagna mi faccio male però non è nessun pro... nessuna scusa basta va, te va. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Solo la gamba, su la gamba. Forza, vamos, vamos. Soy un vincente, soy un gladiatore. Ah, dopo de esto viene la victoria. Sí, un corpo sano, la salud, medio la salud. Dorme medio, te siente medio. Tu cuerpo te lo ringa oh, okay. ah, oh. Prendo prendo Prendo peso un un un salto salto. ¡Ache! ¡Ache! ¡Ache! salto. Cambio cambio de pie. Ta. Ta. Salto. Yendo, yendo. Sí. Salto, está ahí, está bruchando, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está vamos, está sí sí, ahí, está sí está vamos vamos ahí, me ahí, está me me ha dicho ¿Qué me lo ha dicho de, de Fargo? Avante. Bichipiti. Avante. Bichipiti. Avante. Bichipiti. Avante. Bichipiti sí ah. nuevamente sí ah para continuo. plan plan plan plan plan plan plan plan oiga puesto pues castaña me está haciendo mal me están destruyendo va ah. uno cuá lo cual sí sí ah. fuerza sí. voy a repetir lo el último round el último el último el último sí tíralo ah. pútalo pútalo pútalo sí sí ah. madre de dios madre de dios ¡Dame energía! Uh, uh. Ok, raga, ok, mi guerrera, último, y último, último, último, ah, no se mola, más. aquí no se mola, más. no se mola, hay okay, una persona de ah, ah, ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, fuerza vamos Resiste, sí, venchitore. cueste este es el último round. Dopo de esto es historia. Sí, comandato, comandato, comandato. Fuerza. Ah. Ah. Sí, sí, sí. Se sí. puede? se puede, se puede. Vamos, conmigo. Ok, ok. ¿Cuál continúa? ¿Cuál continúa? Vamos a saltar la corta. Andiamo a sentar la corda. Vamos conmigo. Ven conmigo. No te ferma. ah Último esfuerzo. La corda, la corda. Puedes guardar en, mi, en el canal. Che una playlist. Circuito de 15 minutos. De 10, de 20, de 40. Ejercicio intensivo. Moderato. Gamba. Glúteo. Probate todo lo que boletes en la página. Ay, ay, en el canal. Continúa. Sí, sí, sí. Mueve, mueve, muévete, muévete, muévete. muévete. Ay, madre de Dios. Último esfuerzo. Último, último. Último con la... Último, último. Ay. Prendo, prendo, a tierra, a Ok, a tierra. A aterra, A tierra. A tierra. A A Sí, lo no so que este, este último se siente. Sí, este es el que vale. Pues es el que conta, Uh, uh. Ce la fai Ce la fai Ce la fai raga Ce la fai Va Va ¡No! con queste Siempre un no espalio, pero tú lo no fai bien. Sí. Sí. Ah, aterra. Sí. Aterra. Aterra. a ah, Aterra. Aterra. Último Atomir, atomir Más, ah. sí, force. Estamos laborando el dorso, aunque el glúteo sí, sí. Se suda, se mueve no me fuerza, fuerza, Lento. Por luchar, pero meterte en forma. Si, fuerza. Sí. Ah. Ah. Si, sí. ah. estamos casi terminando. Manca poco, manca poco. Manca poco, manca poco. Si, sí. ah. ah. fuerza. ay, ay, ay. Madre de Dios, madre de Dios. en ginocchio en ginocchio ¡Mátenlo! qua salgo ta salto ta cambia cambia ta ta salto se sí. se sí. uno ta salto ta ta cambia ta ta salto ta ta Ta, ta, ta, ta, salto, ta. Ah. andiamo, andiamo, estamos casi finalizando, estamos casi finalizando, tú bebe el agua, va, pichipiti, uno, va. Sí. Okay. Ah. Sí. ok uh. Ah. penúltimo ¿Cuál continua? Plan, plan, plan, plan, plan, plan, plan, ah, ah. tira. Pótalo. Vamos raga último último último último. Uh, uh, uh. Se siente se siente no. Ah, bueno. Uno dos 1 uno 1 1 e uno uno 1 e ¿vale? uno uno e uno. Uno, desciendo, uno, uno, desciendo, uno, uno, desciendo, uno, uno, uno, uno, Jumping John ya Jumping John ya Jumping ya pues Este es el último raga El último, el último Ok, habíamos finito. Habíamos finito. ¿Cómo han ido? Láchame tu comentario. ha estado difícil. ha estado fácil. Solamente lo habíamos repetido tres vueltas. Si tú hay más fuerza, repítelo cuatro vueltas. Cosí lo fallas al menos de dos de a tres vueltas a semana. Vas a ver grandísimos resultados. Sopra te voy a dejar el, el vídeo para hacer stretch. Láchame tu comentario. Y si ancora no te has inscrito, ¡Inscríbete a eso! De cuore, Pablo. ¡Ay le castaña! ¡Ay le castaña! Vádele castaña! ¿Cuál? castaña! cuando male! le castaña! ¡Ale le castaña! He rimasto un poco estanco, pero va bene quella la forzo vendrá pagado. De cuore, Pablo.